¿Qué tal? Saludos. Eh, estamos en, desde algún lugar del de Cantón Quevedo, Parroquia San Camilo. Estamos aquí con un eh, conocido pues, de la política, Chintolo. Eh. Bueno, cuéntenos un poco la novedad hoy acá en el sector Santa María. Gracias, licenciado. Eh, primero, pues, agradecer a Dios por estar aquí con la gallada de Santa María, de una coordinación de un grupo de doctores, encabezado por el doctor Varela. La comunidad también, con la familia González, la familia Chinga, el doctor, o sea, todos juntos, ¿no?, eh, para hacer una brigada médica porque el auge del COVID es bien fuerte aquí en la provincia de Los Ríos, especialmente en Quevedo. Y estamos aquí para, para servir y ayudar pues, con pruebas COVID en ciertos sectores que estamos coordinando entre hoy, el jueves, el sábado y la próxima semana. ¿Quién está realizando estas pruebas? Esta este, campaña. Sí, sí, licenciado. Oh, es sí, es sí. Este es Nomana Ecuador por la Salud, salvando vida, que es dirigido por el doctor Eduardo Erdocia, que es este que está haciendo la campaña, pues, de, acompañando al, al doctor Borrero pues, y al candidato nuestro, pues, Guillermo Lazo, en esta, en esta campaña. En esta, como usted sabe que él ayudó, pues, desde que comenzó la, el COVID, pues, fue el pilar fundamental para salvar vidas. Bueno, ¿cuál es la modalidad de este tipo de campaña? ¿Llegan previamente, entregan eh, tickets y la comunidad acude a la hora establecida? Sí, a la hora establecida hemos arrancado, dan tickets, otros vienen, se, las, se tiene aquí. Pero aquí todo todo se va, las pruebas es para todos, aquí todo el mundo se va con las pruebas. Tenemos pruebas suficientes para que eh, se le dan medicamentos también si hay positivos. O sea, un equipo completo médico que lo están haciendo para ayudar a a nuestros ciudadanos de Quevedo. ¿Se han encontrado con casos positivos? Todavía no, porque recién comenzamos, entonces esto dura unos 10 minutos. Entonces, okay. Me imagino esto... que ojalá, oh, Dios mío, ¿no? todo esté normal aquí en Quevedo. Ok, eh, bueno, esto va a seguir hasta uh, durante todos los días. Sí, todo y seguimos largo, hasta la otra semana y seguimos hasta cuando podemos ayudar. Lo importante es servir al país, servir a la provincia de Los Ríos, servir a nuestro cantón y a todos los cantones aledaños de aquí de la provincia de Los Ríos. Ok, listo, ¿no? Gracias, licenciado querido. Okay, aquí vemos eh, la campaña de salud eh, de Ecuador. Eh... Bueno, esto... Aquí vemos el movimiento eh, para explicar un poco mejor. Le están haciendo la prueba de COVID en este momento. a ciudadanos de la parroquia de San Camilo, en el, sector, en el sector de Santa María. Eh... Ahí está... ...tomando la prueba, nuestro amigo eh, le hacen las pruebas COVID, pruebas rápidas... Eh, ...para que los ciudadanos puedan realmente, eh, puedan eh, ellos eh, tener eh, el conocimiento... De, de, ...de que no sean pues, positivos, no sean positivos y es la prueba que se realiza en el, en la, en el sector en el sector de eh, Santa María, de la parroquia San Camilo. Aquí vemos un grupo de ciudadanos que se han unido y están llevando este tema de la salud. Eh, bueno, también vemos eh, afiches ¿no? de Guillermo Lazo, eh, que es parte de la fundación que, que tiene, eh, que tiene eh, en este momento y que es el momento que se también... ...buscan para llegar eh, salud, Ecuador por la salud es la fundación que, que existe... ...y que recorre el Ecuador en esta ocasión, están en el Cantón eh, Quevedo... ...en la parroquia San Camilo, hoy también según informaron, estuvo en Grito de la Libertad... En, la, ...en el sector 20 de febrero de la Venus del Río Quevedo. Pruebas rápidas se aplican en este momento a ciudadanos de la parroquia San Camilo... ...este es el movimiento que eh, existe en este lugar pruebas rápidas, amigo de parte de la Fundación Ecuador Salud, Ecuador por la Salud, de la Fundación y en este momento se ejecuta Ciudadanos de la Parroquia San Camilo, recibe este tema, se beneficia de las pruebas rápidas, que generalmente eh, una prueba rápida cuesta entre 10, y 15 dólares la aplicación en algunos laboratorios y acá se la están haciendo gratuitamente. Es la noticia a esta hora, amigos que están eh, conectados a través de nuestra eh, eh, señal. No, Acá vemos gente que se ha unido también a esta campaña. Ahí vemos al señor, eh, el abogado Jairo Manjarres, también abogado eh, apoyando también en esta campaña aquí que se da eh, con un propósito a la sociedad quevedeña. Así es, aportando con la sociedad en momentos de crisis, no, no haciéndolo desde el punto de vista político, pero sí llegando desde ese ángulo, porque de cualquier manera esto es importante, esta campaña de pruebas de COVID, cuando estamos pasando una situación crítica, ¿no? Entonces, Quevedo está en alerta y por eso estamos preparando a los ciudadanos, estamos eh, haciendo esta prueba gratis de COVID para ver cómo se encuentran los ciudadanos. Sí, gracias a Jairo, el abogado Jairo Mahanrez, que también está parte del grupo de apoyo. Bueno, un poco uh, aquí el procedimiento, están las pruebas rápidas. Aquí eh, le vamos a preguntar a nuestra amiga. ¿Su nombre? Sonia Aprovechando para hacerse la prueba. Así es. Hasta aquí no le había caído nada. Y pero... eh, se procede ¿no? a recibir el... el pinchazo, podríamos decir... de hacer el pinchazo bueno eh... bueno vamos vamos a hablar acá amigos con más bueno este es parte del proceso de, de la más comunidad que se ha unido. Estamos aquí con la presidenta de la comunidad. ¿Su nombre? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Yesenia Arias, presidenta del Frente Femenino Creo 21. Bueno, también ustedes eh, cuéntenos un poco el cronograma de ayudas que están haciendo a través de campañas médicas de pruebas rápidas. Sí, en este día de hoy se está realizando aquí en, la, en las canchas del sector Santa María, en la parroquia San Camilo. Pero lo estamos realizando... Con todo este contingente humano del equipo, apoyando al proyecto de Creando Oportunidades, Creo 21, Guillermo Lazo, en todas las parroquias rurales y sectores urbanos marginales de la ciudad. Bueno, llegan con la prueba rápida para la comunidad y, y estén atentos si en cada son diagnosticados positivos. Bueno, para eso tenemos un cuerpo médico que está apoyando con charlas y. En caso de dar positivo, pues se los está también eh, apoyando con medicina, con medicina para el tratamiento, en caso de dar positivo. Ok, ¿algo más que quieras dar a conocer? Bueno, que estamos en vivo, que las, las personas se sumen y que vengan al sector, que se las está realizando de manera gratuita, independientemente de cualquier tendencia, ideología política, pues estamos aquí para ayudar la, al, al sector, para la prevención del COVID-19. Están cordialmente invitados. Gracias. Gracias. Amigos, bueno, la noticia esta hora de las acciones que se ejecutan de parte de la fundación de, en este caso, ¿no?, que la preside también, que es parte, el candidato presidencial Guillermo Lazo y que ejecutan actividades en el Cantón Quevedo. Ahora en la parroquia San Camilo de, eh, de este populoso sector Santa María, eh, ellos reciben pruebas rápidas, eh, que en los últimos tiempos hoy se ha vuelto pues algo importante hacerse una prueba contra el COVID o prueba eh, para ver si tiene COVID. Y es parte de la... Podríamos decir, esto es parte, es parte de la prevención, ¿no? Eh, de ser positivo, tiene que recibir atención médica y aislarse para evitar el contagio. Amigos, esa es la información que eh, sucede en la ciudad de Quevedo ahora eh, que se ejecutan actividades también de parte de la Fundación Salud Es Ecuador.